Hola gente de YouTube? Sean bienvenidos a un nuevo video para tutoriales JS. Bueno, el día de hoy pues continuando con la saga de videos De eliminar cuenta de Google A propósito tenemos acá un Samsung A10S La cual nosotros lo hemos degradado ¿Cómo vamos a degradar esta versión? Bueno, pues obviamente no han funcionado muchos métodos ¿Qué he hecho yo? Pues he entrado acá a nuestra página de sam Mobile Donde yo descargo los software generalmente bueno, pues he entrado acá y he buscado la versión de nuestro de nuestro teléfono en este caso vamos a aprender cómo degradarlo a ver, vamos a apagar el teléfono ya vamos a proceder a apagarlo vamos a poner modo descarga en primer lugar para ver en qué binario está vamos a presionar volumen más y volumen menos o un solo dedo en este caso mi dedo es de mi grande y yo lo voy a colocar voy a presionar nada más los dos al mismo tiempo ahora vamos a colocar el cable usb en este caso se nos ha encendido pero vamos a de nuevo a intentarlo voy a esperar nada más para apagar el dispositivo como le estaba repitiendo vamos a presionar volumen más volumen menos para colocarlo en modo descarga vamos a presionar un buen rato bien presionado y vamos a colocar el cable que tenemos entonces vamos a esperar vamos a esperar entonces y ahí se nos va a aparecer la pantalla Vamos a dar volumen más En este caso Vamos a ver qué tipo de binario tenemos acá a ver, Vamos un poquito a la cámara Ahí está, muy bien Ahí tenemos, vemos que es un binario 5 Bueno, este es un Samsung A10S ¿eh? Ahora, ¿qué vamos a hacer para degradar, chicos? Este teléfono ya está en el último parche de seguridad De este dispositivo pero en este teléfono que tenemos acá a la mano la cual ya hemos probado varios métodos pues para que nos funcione para eliminar la cuenta y automáticamente pues no nos ha funcionado ninguno pero ahora lo que vamos a hacer es degradar ¿cómo vamos a degradar este teléfono que lo tenemos acá a la mano? yo lo voy a colocar por aquí miren, fácilmente vamos a ir a la página site móvil yo les dejaré el link donde encontrarán esta página entonces van a tener que registrarte como primer requisito ojo, esta página tienes que registrarte como en este caso yo en la parte de acá, no sé si la alcanzan a ver tengo ya mi cuenta entonces acá yo tengo mi cuenta, yo estoy iniciado sesión y una vez que ya tengamos todos estos requisitos pues vamos a ver donde dice acá firmware bueno, seleccionaremos seleccionaremos en la parte de arriba y bueno pues acá dice buscar archivo firmware ya, entonces una vez que ya vamos a buscar ese archivo firmware ojo, este video es bastante práctico, hay que tener paciencia para verlo ya que les va a servir para muchos equipos que tienen problemas para eliminar a la cuenta de Google o FRP en este caso ya no se abrió acá Sanfir vamos a colocar el modelo exacto vamos a empezar por SM guión central A107M este es un Samsung A10S como les hablo a107M Y nos va a arrojar ahí el resultado Entonces vamos a seleccionar esa parte Ya entonces Una vez que nos cargue Vamos a subir nuevamente Y en la parte de acá donde dice seleccionar país Vamos a poner de qué proveedor queremos no Entonces vamos a seleccionar Yo voy a Poner donde es Perú Samsung Ya que yo siempre he descargado de ahí Entonces vamos a subir No sé si lo alcanzan a ver Vamos entonces. Yeah. yo le tengo ya acá Perú Samsung, yo selecciono entonces ese ese país y nuevamente me va a cargar esto, ¿no? Ahora sí vamos a tener acá un poco más de paciencia para poder identificarnos los parches de seguridad en este caso. Vamos a ver, esta página siempre está actualizada y en la parte de abajo te va a salir las versiones de teléfono. En este caso hay Samsung a 107 que es binario 10 que es Android 9, Android 9, Android 9. Acá en este caso tenemos tres tipos de seguridad en lo que es Android 9. Pero ya a partir del 14 de julio de 2020 ya apareció lo que es Android 10. La cual pues teníamos muchos problemas para llenar una cuenta. ¿Qué pasa? Este dispositivo que lo tengo acá estaba en la última de acá. Donde dice el 20 el, del 09, el 09. Acá en esta opción ha estado. Entonces obviamente... Ya acá en esta parte estaba bastante bloqueado Las opciones no podía eliminar la cuenta de FRP Y también tenemos anteriormente otra versión Perdón, otro pache de seguridad Que es el 8, del 12, ¿no? Y como tú puedes ver el de julio ¿Qué pasa acá? ¿Cómo van a degradar este teléfono? Pues si tu teléfono ya no les deja eliminar la cuenta Hay que descargar este software, chicos Este software que tenemos acá de julio ¿Qué viene a ser después del 9? No vayan a poner por si acaso el binario 4 Ya que no les va a funcionar Y van a abricar el teléfono o sea, si es que es binario 5 Aquí te aparecerá una serie de parches de seguridad con distintas fechas Entonces yo he descargado el de acá, el 14 de julio Que viene a ser de 2020 Y bueno, pues ese sí creo que va a funcionar Entonces en este caso lo estoy degradando el parche de seguridad Lo estoy bajando porque ha estado en el último en la parte de arriba En este parche de seguridad ha estado entonces Y por la cual nosotros no podíamos eliminar la cuenta de FRP pero ya una vez que ustedes descargan este software Pues automáticamente sanfi es un programa que te hace esperar Pero que descarga demasiado rápido De acuerdo al internet que tengas Te va a abrir otra pestaña, algo así señores Vas a subir nuevamente Y bueno pues en la parte de acá ya te va a pedir que descargues ¿no? Bueno y en este caso ya he descargado Este software yo si gustan lo voy a subir A, mi, a Mega para que ustedes puedan bajarlo Y bueno pues sin más que decir vamos a salir bueno ya lo tengo descargado como les repito yo ya lo he pasado sobre este equipo que lo tenemos acá y la cual solamente voy a pegar a procedería con eliminar la cuenta de Google vamos a entonces a presionar volumen menos y power para que nuestro dispositivo se apague vamos a pega un momento ahí lo tenemos, ya vamos a esperar a que se pague, entonces, yo ya no voy a enfocar la pantalla de la computadora porque ya expliqué lo que tuve. ojo, acá en este icono verdecito nos refleja que es Android 10 como les estaba diciendo, no podemos bajar Android 9 porque o sea, no hay binario de ese para este dispositivo, no porque este es binario 5 o sea, si lo vamos a poner binario 4, bueno pues también iríamos el teléfono Solamente esperaríamos que prenda entonces nuestro dispositivo para ya así proceder con eliminar la cuenta de Google frp Y vamos a hacer el video un buen. para continuar. de que iniciar el teléfono. Bueno, gente, este, como le estaba repitiendo, es un método fácil con tal que degradar Android 10. Bueno, primero que vamos a hacer es conectarnos a una red wifi que tengamos. Y vamos a ver el siguiente. Acá en este paso nos vamos a ubicar. No vamos a ir más adelante. Ya que no es necesario ir. Vamos a activar nuestro wifi Vamos a esperar a que se conecte. Y bueno, acá vamos a generar un error. Entonces presionando el botón desactivar más siguiente al mismo tiempo. Ojo, hay que hacerlo juntos. No vaya a ser que uno más adelante y uno menos. Vamos a probarlo entonces. 1, 2, 3. En este caso, si nos funcionó, esperemos a ver qué nos bota. Nos va a botar a la pantalla inicial, me imagino. Bueno, vamos a activar. Vamos a activar nuevamente. Vamos a intentarlo nuevamente. Esperemos que se conecte. Que nos aparezca el botón de siguiente. Y vamos. 1, 2 y 3. Nuevamente nos ha funcionado. Vamos a esperar entonces. Acá es donde vamos a generar el error para eliminar la cuenta de Google. Nuevamente no nos ha funcionado. Vamos por la tercera vez. Yo creo que esta vez sí ya nos va a funcionar. Igual vamos a dar... Al mismo tiempo los dos botones 1, 2 y 3 Bueno, no nos ha funcionado Vamos a intentar nuevamente 1, 2 y 3 Por eso como le estaba repitiendo Hay que darle justo, ¿no? Justo a los dos 1, 2 y 3 Nuevamente Parece que está siguiente más rápido Vamos a darle 1, 2 y 3 Igual 1, 2 y 3 Entonces vamos a intentarlo Pues no, porque a veces no tenemos calculado Tanto, pero vamos a hacerlo nuevamente nos va a llevar, se va a desactivar wi vamos a intentarlo nuevamente hasta donde nos salga, hay que tener paciencia ya que este método nos va a servir entonces vamos a darle ahí vamos a contar 1, 2 y 3 ahí en este caso ya si nos funcionó como ustedes pueden ver vamos a dar clic en la pantalla aceptar, vamos a activar nuevamente hasta que nos salga la opción vamos 1, 2 y 3 vamos a dar clic acá en la pantallita y te va a arrojar pues un error no aceptar no nos ha funcionado vamos a intentarlo nuevamente 1, 2 y 3 bueno 1, 2 y 3 vamos a presionar la pantalla entonces y bueno en este caso ya te sale esas opciones ¿no? entonces rápidamente lo vas a dar información de app en este caso te dirás donde dice acá accesos en la lupita de la parte de arriba vas a buscar la siguiente opción que es anclar ventanas. Ver, vamos arriba, anclar. A ver, vamos a esperar que nos cargue. Acá lo tenemos, anclar ventanas. Una vez que nos dé esta opción vamos a activar esta opción de la parte de abajo. Activamos y lo vamos a abrir. Ahora pues vamos a Acá donde dice desbloquear, desbloquear Para desanclar vamos a activar Tu opción y lo vamos a poner Un patrón, como vimos que este teléfono Pedía patrón o cuenta de Google Vamos a poner un patrón, Tú puedes poner Según como te pida, en este caso Si es que al final cuando ya avanzas y te pide Pin o cuenta de Google Lo vas a poner un pin Pero menos cuenta de Google, hay que poner un patrón entonces Yo voy a dejar una Z Más práctico, continuar Una Z, confirmar entonces ya eso sería todo Ahora solamente vamos a reiniciar el equipo Acá en esta parte En este punto perdón Y ya estaría todo Bueno gente ya están en este punto Como ustedes pueden ver El dispositivo se nos ha aparecido bloqueado que vamos a hacer, vamos a deslizar y colocar el patrón entonces vamos a colocar el patrón y se nos va a iniciar entonces lo que es el teléfono pues hace un rato tuve un percance entonces vamos a avanzar los pasos que tenemos acá vamos al siguiente vamos a marcar política privada, siguiente aceptar Vamos a activar Wi-Fi Vamos a ver donde dice siguiente Vamos a esperar un momento entonces Para poder Comprobar el patrón En este caso ya sé que ya sabes Que ahí te va a mandar donde es patrón o cuenta de Google, no espera nada más un momento en este punto es donde vamos a colocar también el patrón va a ir comprobando y bueno pues ya nos va a pedir la cuenta de Google como le estaba diciendo a este teléfono lo hemos degradado vamos a dar en omitir omitir ya estaría todo listo entonces eso sería todo espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse y darle like a mi canal ya que estaremos con muchos más aportes para todos ustedes solo vamos para que los últimos retoques y el teléfono estaría listo para su uso sin tener que ningún tipo de problema solamente les pido que Deshabiliten el patrón que lo han puesto Para que no puedan tener problemas Cuando ustedes, y así es un teléfono De cliente, para que cuando lo entreguen Pues no van a tener problemas Vamos a desmascar esta opción Vamos a hacer siguiente Vamos a dar en omitir Omitir Finalizar Eso sería todo entonces Espero que les haya gustado el video No olviden suscribirse a mi canal Nos vemos en un próximo video